Gracias. Que muchas gracias por esta historia yo los, lo hago siempre en representación de todas las mujeres del mundo y de Leganés en especial y una mención especial a todas las mujeres de mi vida que han sido maravillosas empezando por las de mi familia quiero hacer darle un besito a Soraya que sé que está muy implicada con este tema de los árboles, a Esclerosis a las deportistas, a las amas de casa a la buena gente en general así que un abrazo para todo el mundo besitos por dos a... La discapacidad quiero decir que es una vergüenza como está leganés hacemos 200 reclamaciones 200 fotos hay aceras de 50 centímetros y en medio hay una señal de, de tráfico o un árbol que no se puede ir tenemos que ir directamente por la carretera y a las pruebas esto es porque esto es el campo, es el campo y no pasa nada porque la gente con discapacidad tenemos verdaderos problemas para, para entrar en cualquier sitio eh, que quede constancia. No se respeta lo, lo que hizo Zapatero para que las cosas estuvieran adaptadas en el 50% u más. ¿Vale? Hacer algo, pensar en nosotros.